¿Eres de los típicos distraídos que siempre pierden sus maletas cuando viajan? Bueno, te tengo un tip perfecto para esta ocasión. Al momento de empacar, recuerda colocar en tus maletas un trozo de tela de un color llamativo. De esta manera será más fácil reconocerla en cualquier área de recolección, en un aeropuerto o en un autobús. Recuerda que para conocer más datos interesantes, tienes que suscribirte a mi canal Kaboom Red y darle clic en la campanita para que YouTube te diga cuando he subido un nuevo video. Ok, si te quedaste hasta este momento puedes darle clic aquí para ver más o okay, acá, este seguro que lo no quieres ver.